Fer, ¿cómo estás? Hola John, muy bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Hoy vamos a conocer a nuestras familias. Esta es mi familia. Aquí. Qué bonita familia tienes. Gracias Fer, gracias. Este es mi papá. Mi padre se llama Paul. Este es mi mamá. Mi madre se llama Caroline. Y este es casi toda la familia. Tengo tres hermanos. Aquí estoy yo. Y. Uh, un hermano es Tim. Este es Tim. Él enseña en la universidad. Enseña alemán en Londres. Este es Ben. Él vive en Egipto. Tim y Ben. ¿Qué más? Este es la esposa de Tim. Se llama Charlotte. Ella trabaja en Londres, trabaja por el gobierno en Londres. Este es uno. Uh, este es el marido de, de mi hermana. Él se llama Rob. Él es artista, dibuja, pinta. ¿Cómo es la familia tuya? ¿Cómo es tu familia, Fer? Pues bueno, John, mi familia es más pequeñita. Tengo muchos primos, pero aquí nada más sale mi familia pequeñita. Tengo a mi papá, que es él, que se llama José Antonio. Él sabe enseñar muy bien, da clases de finanzas. Y es y trabaja en finanzas también. Tengo a mi hermano que también se llama José Antonio. Ah, los dos. <ríe> Todos los se dos llaman... se llaman José Antonio. Sí, sí, sí. Y a él le gusta cocinar mucho y le gusta hablar muchos idiomas. Sabe muchos idiomas y le gusta hablar mucho también. Tengo a mi mamá que está aquí, se llama Diana, y bueno, a ella le gusta mucho ayudarnos a todos, le gusta mucho ayudar a la gente, y también tengo a mi novio, que sale allí, por allí ahí en medio, de... ahí, él vive conmigo aquí en Vancouver, y a él también le gusta estudiar como a mí, él se encarga de cocinar. Entonces los dos, tú y tu novio, estudian aquí en Vancouver. Sí, los dos estudiamos aquí en Vancouver. Los sí. dos somos estudiantes. ¿Qué estudia él? Él estudia programación. Ajá, qué aburrido. <ríe> y aquí tenemos a mi cuñada ajá se llama Gabriela ajá. y otro perrito al perrito se llama Foncho a Ust Foncho le gusta mucho orinar <ríe> en la casa. Ustedes tienen muchos perros. Sí, de hecho mi novio tiene cuatro perros y cuatro gatos. Wow. ¿Qué más te puedo decir aquí? Bueno, aquí hay muchos primos, sobrinos. Este es, uh, este es mi hijo. Este es mi hijo David. Este es mi Ayahara. Eso. Ella es Sophie. Y finalmente, este. Ah, ahí está mi, mi hermana. Es, es, es mi hermana, mi hermana Susana. También vive y trabaja en, en Londres y este es mi amigo, mi amigo Charles, lo llamamos Tío Charles, pero no es tío, pero lo, lo llamamos Tío Charles, de cariño, de cariño. Bueno, un gusto una vez más conocerte más aún, Fer. Muchísimo gusto también para mí, John. Muchas gracias por presentarme a su familia.